Posiciones encontradas en el sector La Alta Gracia han iniciado debates en favor, otros en contra ante la reapertura de la planta de gas ubicada en esta localidad. Bien, sabemos y ustedes los comunicadores y el mismo Telenor se hizo eco de lo que aconteció aquí hace unos días, hace unos años ¿Cuántos años? Creo que dos, ¿verdad? En el que se explotó una un, ...y se armó un fuego, un calor un, que, a, que alarmó a la población... ...esa experiencia marcó la decisión de grande cantidad de gente... ...para no permitir que se retablezca esa planta de gas acá... ...y que los dueños traten de hacer inversiones de otra categoría... ...y que sean más favorables... ...incluso hasta la empleomanía de la población... ...no se hicieron caso, empezaron a dar tiempo... quizás mucha gente empezaron a dejarse son sacar, ...qué sé yo, por cuáles razones... ...y han decidido eh, de seguir con los trabajos... ...para ya abrir, eh, poner a funcionar nuevamente esa planta de gas. Esto fue como una sorpresa... ...porque cada vez que se hacía una reunión... Siempre convocaban a las comunidades y decíamos presente. Ahora fue lo contrario. Se reúnen, dicen por ahí, yo no estuve por ahí, se reúnen las personas del bloque y dicen que aprobaron, que dieron una guagua. Nosotros, lo, todo lo que usted ve aquí, más de lo que no pudieron venir, porque esto fue improviso, o por, por la noticia que recibimos, por el impacto, no tenemos conocimiento para nada de eso al punto que se habla de extorsión a dirigentes de esa zona para apoyo de la reapertura. Cuando nosotros firmamos todos los contratos allí en la escuela, que firmamos más de 500 o 600 firmas ahí, ellos tenían que reunir la gente del bloque, todos los junta de vecinos, para que nosotros estemos de acuerdo si podíamos aceptar o no podíamos aceptar. Ellos lo hicieron atento a ellos. ¿Cómo les reitero? Si ellos siguen trabajando aquí en la planta de gas, nosotros nos vamos a revoltear, entonces va a haber problemas. ¿Quién va a tener la culpa? Las autoridades, porque tienen que evitar ese problema, ese conflicto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.